Yo hago parte de la Logia Luciferina Semillas de Luz Universal. Yo ya hice el cambio en mi vida, ya tengo la vida que siempre soñé, llena de prosperidad, llena de éxitos, ya soy feliz con todo lo que tengo. Gracias a la membresía, adquiere la tuya y haz el cambio en tu vida.